Ir hacia arriba, me tomo solo un minuto. Me imagino entrando en un gran globo. El globo se eleva lentamente en el cielo azul. Mirando hacia abajo veo el cuadro de mi vida. Todos los problemas parecen pequeños. Y me tomo este momento para disfrutar del silencio. La paz y descansar mi mente. A medida que el globo desciende suavemente, vuelvo a mi día con la mente silenciosa y pacífica.